Gran Canaria Accesible, un proyecto con alma. La inclusión social de todas las personas, con independencia de nuestra edad, condición o capacidad, es el gran objetivo de este proyecto, impulsado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria y apoyado por todas las instituciones públicas y asociaciones de personas con discapacidad de la isla afirmamos que la accesibilidad es un derecho no un privilegio y por ello apostamos por reducir las barreras arquitectónicas de comunicación o mentales para que todos los ciudadanos tengamos igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura al deporte al trabajo al ocio a la vida social con esta finalidad ...realizamos actividades encaminadas a promover la conciencia pública... ...sobre las ventajas de la inclusión y la accesibilidad universal. Con esta publicación de ALMA abrimos un camino más... ...dirigido a la consecución de una sociedad con corazón y espíritu de superación. Confiamos que este libro sirva para ser utilizado como material didáctico... ...para conseguir el objetivo del proyecto una isla de todos y para todos. Para ti, por todas esas veces en las que te has preguntado por qué. Prólogo Lo sabe casi todo el mundo, que en el nivel de la materia siempre hay un muro de piedra esperando pacientemente a que una mariposa detenga su vuelo y se pose y nada como una enredadera de jazmines para atraparla con su fragancia y hacer que el espíritu alado quede preso entre las piedras. Es algo que ocurre inadvertidamente y luego se olvida, como todas las cosas importantes en la vida que luego requieren del conjuro de una historia para contar. Una historia que sea capaz de tocar el corazón que diástole e hicístole ...late debajo de la coraza... ...que dibujan las máscaras... ...y sus apariencias... ...una historia... ...que aunque única... ...ha de estar interconectada... ...y entretejida... ...con el resto de las historias... ...contadas por la humanidad... ...Alma... ...es la historia... ...de la transformación cíclica... ...de la vida... ...que huye de la impermanencia de la forma ...para encaminarse... ...hacia la búsqueda de lo esencial... ...en ella... ...su autora nos sorprende a la vuelta de cualquier esquina del renglón. Con un misterio que brota de la sincronidad onírica de unos personajes... ...cuya vida nadan entrelazada en el océano del inconsciente colectivo. Dicen que la encarnación del alma en la materia no es perfecta, sino un misterio. Y es precisamente un misterio el que nos revela la intuición de que hay algo de inmunidad en cualquier muñeca manoseada y rota. Existe algo en su tacto y textura que nos da la confianza de aquello que ha sobrevivido a las heridas ocasionadas por el peaje terrestre y sus inevitables leyes de la gravedad. Está escrito en el guión existencial de las almas que el más leve aleteo hacia lo divino exige un sacrificio. Lo saben las rosas y hasta el efímero polvo de alas de mariposa, que el más célebre de los músicos muere sordo y a la más emblemática de las estatuas de Venus le falta un brazo. Es pues imprescindible tener un roto en el cuerpo y en el alma para que se cuele por sus brechas una inesperada brisa que nos traiga recuerdo de aquella esencia incorruptible, pura y transparente, diamantina. Para ello, solo hay que estar atento. Atento a un inesperado aroma de jazmín en el aire. Otras veces basta con perderse entre los muros de una residencia y seguir el rastro de una pelota alcahueta que te lleva hasta las puertas de tu propia identidad. Si estás atento y miras bien, entonces verás en la puerta, apenas empenada, se abre hacia adentro, hacia ti. Solo hay que empujar suavemente y contar una historia para descubrir que algo oculto que te había esperado toda la vida te recibe ahora. ...con una incondicional sonrisa de bienvenida. Prefacio Esta es una historia con más de una lectura. Cuenta la lección de vida que aprenderá una niña... ...al recibir un inesperado regalo... ...que no cumple con sus expectativas. Pero este relato... También habla del aprendizaje de un ser que deberá aceptar su condición física limitada e imperfecta, el cuerpo que le ha sido concedido para experimentar la vida como humano. Son muchos los conflictos que nos creamos por la falta de aceptación de nuestros límites, de nuestros defectos o capacidades reducidas, cuando es solo la adversidad lo único que logramos ver se reduce considerablemente nuestra capacidad para observar más allá. Entonces, nos perdemos las oportunidades que nos ofrece la vida para descubrir nuestros talentos, las cualidades o características que nos diferencian y nos hacen únicos e irrepetibles. La historia de Alma es una metáfora que pretende transmitir un mensaje sencillo, pero de importancia vital si queremos vivir en una sociedad que no condene las diferencias. Ese mensaje es que todos tenemos una historia que contar, talentos por descubrir y tesoros que compartir. Alma, además, cuestiona la casualidad y el azar, apostando por una interpretación de la vida donde cada uno tiene su lugar, y donde la presencia de todos y cada uno de los que están es imprescindible para completar nuestra propia historia. Yo solo quería ser perfecta, me decía la niña sonriendo, y aprendí que solo puedo serlo en la medida en que sea capaz de ver la perfección en todo lo que me rodea, sea como sea. Capítulo 1 A veces, en el camino de la vida, tropiezas con algo extraordinario. Hoy es un día cualquiera para muchas personas, pero no para alma. Sentada sobre el pequeño muro de piedra, en su rincón favorito del patio del colegio, disfruta de un momento de sol mientras espera a que Ángela, su madre, venga a por ella como cada tarde. Lleva el pelo recogido en dos trenzas y hoy se siente especial porque va vestida de hada. Ataviada con su impecable vestido blanco y sus alas transparentes, Alma se recrea recordando lo bien que le ha salido la coreografía en la clase de hoy. Está feliz con su papel de hada mariposa en la obra de teatro. Una brisa ligera sopla en su cara y el aroma del jazmín que crece al otro lado de la zona de recreo le trae de nuevo al presente y otra vez vuelve a sentir esa punzada en la boca del estómago. La fragancia dulce y floral de la planta le recuerda a Doña Nati y no puede evitar sentirse triste. Ya no la volveremos a ver más, Alma, le decía ayer su madre con los ojos húmedos y la mirada triste. Pero siempre va a estar en nuestro corazón Además Ha dejado un regalo para ti Mañana Al salir del cole Iremos a la residencia para recogerlo Doña Nati Había sido para Alma La abuela que nunca tuvo Era una mujer anciana Que vivía en la residencia Para mayores en la que trabajaba Ángela como limpiadora Ambas Madre e hija ...se habían ganado el cariño de todos los huéspedes del centro... ...las dos poseían una dulzura especial y un carácter alegre... ...que hacía que su presencia no pasara desapercibida en un lugar como aquel... ...sin embargo, aunque todos disfrutaban mucho con la compañía de Ángela... ...y de su pequeña alma... ...doña Nati siempre sintió una confesada debilidad por la niña... Y tanto una como otra percibían que les unía una conexión muy especial. Doña Natividad Rueda, a la que todos llamaban con cariño Doña Nati, llevaba cinco años en la residencia. Alma recordaba con nitidez su primer encuentro, cuando ella tenía poco más de tres años. Era una tarde de domingo y esperaba en uno de los pasillos a que su madre terminara el turno. Estaba entretenida con una pequeña pelota de goma que le había prestado don Benito. No me la pierdas, Almita, le decía ya el octogenario buen hombre, que la necesito para hacer la gimnasia que me manda la señora médica. La niña jugaba con mucho cuidado con aquella esponjosa esfera, pero en uno de sus lanzamientos la pelota rodó y fue a parar a la entrada de una de las habitaciones que tenía la puerta entreabierta. Alma corrió en busca del valioso baloncito y tras recogerlo del suelo, alzó la cabeza y se fijó en el número de la puerta, 18. Pensó orgullosa de su capacidad para contar del 1 al 20, por lo menos. De pronto, aquel olorcito a jazmín la embriagó y sintió curiosidad por saber qué había detrás de aquella puerta. Sentada en una mecedora junto a la ventana, vio a una señora de pelo blanquísimo sujetando unas agujas de punto y una madeja de lana de color violeta. Alma nunca había visto a una abuelita tan arreglada. Llevaba las uñas pintadas de color rosa pálido y nacarado. Estaba muy bien peinada. Y el pequeño escote de su pulcra y elegante blusa blanca dejaba entrever un colgante que parecía una pequeña bombonera cobriza en forma de corazón. Le recordó a las joyas antiguas que coleccionaba Don Saturnino, el abuelo de luz, la mejor amiga de su madre. Siempre contaba unas historias increíbles de sus viajes por el mundo en busca de reliquias para su colección. La señora, que parecía absorta en sus pensamientos mientras tejía, dejó de hacerlo repentinamente, como si hubiese sentido una corriente de aire o una presencia angelical. Levantó la mirada por encima de sus gafas y al ver a aquella pequeña niñita de ojos negros como una noche sin luna, se despojó de sus lentes y ofreció a Alma una sonrisa de bienvenida tan amorosa que a la niña le pareció que aquella anciana llevaba toda la vida esperándola. Ven, pasa, le dijo la gentil señora, no te quedes en la puerta, mira lo que estoy haciendo, ¿quiere verlo? Le preguntó mostrándole lo que parecía el inicio de un pequeño vestido de lana púrpura. Alma evocaba ahora en su memoria aquel vestidito, «Es para una de mis muñecas», le anunció la abuelita. La niña recordaba cómo, al escuchar la palabra «muñecas», se le abrieron los ojos como plato. Ella adoraba las muñecas. Y así fue como Alma y Doña Nati se conocieron. Desde aquel día pasaban muchas tardes juntas, entre muñecas de porcelana, cajas de bombones, cofres, llenos de relucientes anillos y pulseras libros antiguos y viejos álbumes de fotos Doña Nati le contaba historias de sus tiempos de actriz de teatro y Alma fantaseaba con llegar a vivir algún día esas historias por eso no se lo pensó dos veces cuando tuvo la oportunidad de apuntarse a clases de teatro en la escuela Ya no la volveremos a ver más Seguía retumbando en su cabecita una y otra vez la voz llorosa de su madre. Alma se sentía muy triste, pero a la vez no podía evitar sentir una extraña mezcla de emoción y curiosidad por aquel regalo que la anciana le había legado. Será una de sus muñecas de porcelana, pensaba Alma, sintiéndose un poco avergonzada y culpable por estar pensando en su inesperada herencia. Pero es que siempre se sintió como hechizada por aquella colección de preciosas muñecas antiguas que guardaba la anciana en el armario de su habitación, y recordaba que podía pasarse horas y horas contemplándolas y acariciando su pelo suave como la seda y sus lujosos vestidos repletos de encajes y bordados artesanales. La esencia jazminada de una ráfaga de viento la devolvió de nuevo al presente, donde volvía a sentir esa desagradable sensación en el estómago. Ya no la volveré a ver más. Pensó mientras se esforzaba por controlar las lágrimas que ya se asomaban, rendida por sus oscuros y profundos ojos. La voz de su madre llegó justo a tiempo. Alma se levantó y fue corriendo en busca de su abrazo. Hoy lo necesitaba más que nunca. Capítulo 2 todo encaja, aunque ahora mismo no lo veas. La tristeza estaba en el aire. El director del centro de mayores hablaba con Ángela de cuestiones médicas sobre Doña Nati, que escapaban al entendimiento de Alma. La niña se limitaba a mirar a su alrededor e intentar imaginar cómo iba a ser aquel lugar sin su anciana amiga. Sus planes para que su madre llevara a Doña Nati a verla actuar en la obra de teatro del colegio se truncaron. Le hacía tanta ilusión que ella pudiera estar entre el público que la viera interpretar su papel. Un papel que incluso habían ensayado junta. «Siente tus alas de mariposa, siéntelas de verdad», le sugería con pasión la veterana actriz... Mirándola como si efectivamente ella pudiera verle alas a la niña. Alma vio cómo el director le entregaba a su madre una caja de zapatos y una nota. Luego se despidieron y salieron las dos de la residencia con el consuelo de llevarse un recuerdo de su querida amiga. Mientras Ángela conducía de camino a casa, observaba a través del espejo retrovisor. ...como su hija se alejaba de la realidad... ...y se sumía en sus pensamientos. ¡Qué raro! ...reflexionaba la niña desde el asiento de atrás. Doña Nati... ...guardaba sus muñecas de porcelana... ...en unas cajas muy bonitas. Al llegar a casa... ...madre e hija... ...se encerraron en la habitación de la niña... ...dispuestas a desvelar... ...el misterio de su legado. Sentadas sobre la cama... Se miraron como dos sacerdotisas que inician un ritual sagrado. Alma destapó con cuidado aquella caja de zapato y miró a su madre con cara de interrogante. Dentro de aquel estuche de cartón había una muñeca, pero no era una de aquellas exclusivas muñecas que coleccionaba la señora Rueda. Al parecer, la muñeca destinada para Alma... Era una vulgar y corriente muñeca de plástico, con el pelo cobrizo, peinado en dos rudimentarias trenzas, cara tristona y mofletuda. Equipada con un sencillo vestido de lana de color violeta y manca. Sí, por si fuera poco, a la mediocre muñeca le faltaba un brazo. Ángela vio la decepción dibujada en la cara de su hija y trató de consolarla fíjate alma la muñeca lleva un vestido que doña Nati empezó a tejer cuando llegó a la residencia ¿te acuerdas? seguro que esta era una muñeca muy especial para ella yo diría que su favorita la niña seguía callada pensando en aquellas perfectas muñecas de fina porcelana con su fastuoso vestido de época. Pero mamá, se atrevió a replicar la niña, si era su favorita, ¿por qué no me la enseñó nunca? Bueno, respondió Ángela, tal vez estaba esperando un momento especial, quizás el día de la representación de la obra de teatro. La madre dejó a la niña en su cuarto, para que pudiera estar a sola y reflexionara mientras ella preparaba la cena antes de salir le dio un beso y le recordó que doña Nati también le había escrito una nota dejándosela caer sobre la cama una vez a solas Alma abrió la nota manuscrita que la anciana había dejado para ella para Alma mi querida niña recuerda que allá donde esté tu corazón, encontrarás tu tesoro. Con todo mi cariño, Natividad Rueda. Alma dejó rodar una lágrima. Echaba de menos a su amiga, pero también se sentía muy confusa por su desconcertante regalo. Aquella noche, antes de irse a la cama, Ángela escuchó sollozo desde la habitación de Alma. Entró para comprobar que su hija estaba bien y vio que la niña estaba inmersa en un sentido llanto. «Pero Alma, cariño, ¿qué tienes?» Alma se esforzaba por expresarse, pero le costaba. El abrazo de su madre la tranquilizó y, por fin, respiró profundamente y acertó a decir apenada. «Es que yo creía que doña Nati me quería mucho» y me dejaría alguna de sus muñecas buenas. Alma, mírame, le ordenó Ángela, levantándole suavemente la barbilla. Estoy convencida de que esta era la muñeca favorita de doña Nati, la más especial y la más valiosa para ella. Tienes que estar orgullosa del regalo que te ha hecho. ¿Te imaginas lo triste que se pondría si te viera tan decepcionada? Pero mamá, es que hasta le faltó un brazo a la pobre. Es posible, Alma, le increpó su madre un poco más seria, que precisamente por eso te la haya dejado a ti. Porque ella confiaba en que tú la cuidarías bien y que sabría valorarla. Además, esta muñeca tiene una historia que tú y yo desconocemos. ¿Quién sabe cómo perdió su bracito? ¿No crees? Aquel comentario de Ángela surtió efecto en Alma, que comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. «Tienes razón, mamá. No quiero que doña Nati se ponga triste por mi culpa, esté donde esté». Ángela se quedó con ella toda la noche y al día siguiente la niña se despertó animada y dispuesta a cuidar de su muñeca como si se tratara de la misión más importante de su vida Las cosas más bellas no son perfectas son especiales Los días transcurrían y madre e hija ...se iban acostumbrando... ...a ver la habitación... ...número 18 de la residencia vacía... ...en unos días... ...les anunció una de las cuidadoras... ...un nuevo huésped... ...ocupará la estancia... ...una tarde... ...Ángela llevó a Alma al parque... ...al salir de clase... ...había quedado con Luz... ...su amiga de la infancia... ...ese día... Alma se había levantado con ganas de llevar a su muñeca de paseo, así que le pidió a su madre que se la trajera a la salida del colegio y así podrían llevarla con ella al parque. Alma se alegró al saber que iban a encontrarse con Luz. Últimamente notaba a su madre ausente y preocupada y siempre que le pasaba algo, quedar con su amiga Luz mejoraba considerablemente su estado de ánimo. «Menos mal que la tenemos a ella, Alma», solía decir Ángela a su hija. «Siempre tiene las palabras que necesito escuchar». Ya en el parque, mientras las dos amigas charlaban, Alma se acercó a un grupo de niñas que jugaban sentadas sobre la hierba. Algunas de ellas llevaban sus muñecas. Alma saludó y se integró en el grupo como una más, pero pronto comenzó a sentirse incómoda. «Tu muñeca es un poco infantil, ¿no?», opinó una de las niñas que sujetaba una muñeca que parecía preparada para desfilar por una pasarela de moda. «Tiene cara de triste o de aburrida, y fíjate en sus mofletes», señalaba otra de las niñas que llevaba una muñeca vampira, último modelo, anunciada hasta el agotamiento en la televisión. «¿La has peinado tú? Deberías ponerle mascanilla nutritiva. Tiene el pelo muy estropajoso», sentenció otra de las niñas con aire de doctora en peloterapia. «Y por si fuera poco, a la pobre le falta un brazo. Deberías reciclarla, porque reciclar es bueno para el planeta, ¿sabes?», dijo la primera niña, la de la muñeca top model. «Creo que mi madre me está llamando», mintió Alma despidiéndose. La niña se sentía bloqueada y disgustada. Quería salir de allí corriendo y no volver jamás. Sintió una profunda rabia hacia aquellas niñas porque en el fondo les daba la razón y se negaba a reconocer esa traición hacia su muñeca y hacia Doña Nati. Cuando llegó hasta donde estaban las dos mujeres conversando, se sentó en silencio, abrazando a su muñeca. Su madre había estado de espaldas todo el tiempo, pero Luz observó la escena y, aunque desde lejos, pudo apreciar que algo no andaba bien. «¿Qué te ha pasado, Alma?», preguntó la amiga de su madre. La niña no pudo contener el llanto y, entre sollozos, le contó lo que le había pasado. Ángela abrazó a su hija y trató de consolarla con besos y caricias mientras Luz la convencía de que no debía permitir que la opinión de otras personas la hicieran sentir mal. Esas niñas, afirmaba Luz, hablan sin saber, sin conocer la historia de tu muñeca. Ellas no saben de dónde viene, ni por qué es como es. Posiblemente, si tuvieran más información, opinarían de manera diferente. No te disgustes, alma. Tu muñeca es diferente y eso la convierte en alguien especial. Alguien que tiene una historia importante que contar. Por cierto, ¿cómo se llama? Alma confesó a Luz que no sabía cómo llamar a su muñeca. Ningún nombre la convencía. Bueno, le propuso Luz, teniendo en cuenta que es toda una reliquia y que tiene un gran valor para ti, la podría llamar Gema que significa joya en latín. Los ojos de alma se abrieron como abanico. ¡Sí! exclamó la niña entusiasmada. ¡Me encanta! Las conversaciones con Luz siempre reconfortaban. Al igual que su abuelo, también era profesora de Historia del Arte y heredó de él su pasión por los tesoros antiguos. Antes de volver a casa, las tres chicas charlaron animadamente en la cafetería del parque y Luz aprovechó para darle una buena noticia. Varios museos estaban interesados en exponer los tesoros de la colección de su abuelo, así que estaba muy ilusionada escribiendo las historias que su abuelo le había contado de todos y cada uno de los viajes en los que fue encontrando sus preciadas reliquias. Para celebrarlo, las invitó a una taza de chocolate caliente y unas magdalenas. Tu muñeca, alma, le decía a luz a la niña limpiándole el bigote de chocolate con una servilleta de papel. «Es como los tesoros de mi abuelo. Es valiosa por su particularidad, por ser diferente, única y porque seguramente tiene una historia importante que conoceremos en el momento adecuado. Ya verás». Aquella noche, Alma se durmió abrazada a su muñeca Gema. Mientras entraba en el mundo de los sueños, Recordaba las palabras de la amiga de su madre. ¿Cuál será tu historia, Gema? Se preguntaba a Alma cerrando sus ojitos negros. Capítulo 4 Volver la vista atrás no es retroceder. Si es para salvar del olvido algo que merecía ser devuelto al recuerdo. Sin saber por qué, se encontraba en el andén de una vieja estación de trenes. Estaba algo confusa, aunque era en cierto modo consciente de que se encontraba en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Observó con calma la escena que pasaba ante sus ojos como en una pantalla de cine. Había muchos niños que se despedían de sus madres. Iban a subir al tren y no parecían muy entusiasmados. Entre la multitud de caras tristes, había hombres vestidos con atuendo militar que apresuraban a las mujeres para que soltaran de una vez a los niños. Entre el tumulto, Alma vislumbró a una niña de ojos azules. Al mirarla, el corazón le dio un vuelco. Se parecía a Doña Nati. Aquella niña estaba realmente triste. Parecía que no le quedaba más remedio que subir al tren pero no dejaba de mirar en dirección contraria. Llevaba una vieja maletita en una mano y en la otra sujetaba una muñeca. «¿Una muñeca? ¡Es mi muñeca!» gritó Alma, pero nadie parecía escucharla. De manera impulsiva, corrió hacia la puerta del tren que aquella pequeña, doña Nati, se disponía a cruzar. Quería verla de cerca, a ella y a su muñeca. Quería hablar con ella, abrazarla, pero cuando estaba a pocos pasos de su objetivo, un soldado se interpuso en su camino. Aquel hombre de cara inexpresiva clavó sus ojos grises y desalmados en la involuntaria pasajera y le increpó. «Llevas demasiadas cosas, niña. Suelta esa estúpida muñeca que ya está grande para tonterías». Y mientras le sacudía el corazón con aquellas palabras, y forcejeaba para arrebatarle la muñeca La pequeña la agarró más fuerte aún Y se escabulló entre los pasajeros Salvándola de la garra de aquel bruto Sin embargo, el tirón de aquel insensato Se llevó el bracito de la pobre muñeca Dejándola lisiada para siempre Alma se quedó perpleja Muda ante aquella cena y sorprendida por verse dentro del tren sin tener conciencia de haber subido no despegaba su mirada de aquella niña allí sentada en un rincón de aquel viejo y concurrido vagón vio a doña nati indefensa que lloraba amargamente y en silencio abrazada a su muñeca tan mutilada como su infancia el despertador marcaba las tres y once minutos cuando Alma dio un brinco en la cama y abrió los ojos. Tardó un instante en recordar quién era y dónde estaba. Alargó el brazo hasta alcanzar la mesita de noche y encendió la lamparita. Miró a su muñeca, que descansaba junto a ella, y le dijo, «Ya sé cuál es tu historia, Gema. Perdóname por no haberte querido como te mereces». Y con lágrimas en los ojos, se volvió a dormir, mientras la cubría de besos y abrazos. Capítulo 5 Suele ocurrir que para llegar a la ciudad de los talentos, es necesario cruzar el puente de los miedos. Los días pasaban con cierta normalidad. Alma sentía una incertidumbre extraña en el ambiente, sobre todo cuando veía a su madre con la mirada perdida, ausente y angustiada cada vez que a través de la ranura del buzón se advertía la presencia de una carta. Ángela no quería preocupar a su hija, pero las cosas no iban bien. Las facturas pesaban cada vez más y el pago de la hipoteca de la casa comenzaba a ser una carga muy difícil de sobrellevar Alma parecía ajena a los problemas económicos que afligían a su madre pero percibía su preocupación y tenía la extraña sensación de que se encontraban en una especie de encrucijada del camino y que pronto las cosas iban a cambiar porque sentía que algo estaba a punto de suceder una tarde, Alma salió de paseo por el parque con Luz. A veces cuidaba de ella cuando Ángela tenía turnos extra en la residencia. Estaban charlando las dos tranquilamente cuando el móvil sonó. «Alma, cariño, tengo que atender esta llamada. Es urgente, serán cinco minutos», le aseguró Luz. La niña le señaló un árbol cercano. «Te espero allí». Le dijo, mientras se descargaba la mochilita de los hombros, dispuesta a sentarse a la sombra de aquella enorme jacaranda de flores violeta que a Alma le gustaba especialmente. Se sentó y sacó de la mochila a Gema, dispuesta a acomodarla también junto al árbol. Entonces escuchó unos pasos, levantó la mirada y se encontró con unos ojos grises, que transmitían una sensación tan familiar como estremecedora. Era Marcos, un niño de nueve años, vecino del barrio, del que todos solían rehuir porque era conflictivo y amigo de peleas. Era la primera vez que Alma le veía tan cerca, y se estremeció al mirarla a los ojos. En aquel frío gris de su mirada, Alma encontró el mismo desprecio que había visto en aquel soldado con el que soñó la otra noche. Este árbol es mío y a esa muñeca le falta un brazo, manifestó el niño, inconsciente de haber simplificado en una sola frase su necesidad de reclamar algo de este mundo para él y su rechazo a cualquier imagen que le recordara el dolor de sentirse limitado o inválido. Alma se apresuró a levantarse y abrazó muy fuerte a su muñeca porque temía que se repitiera, como en su sueño, la escena del tren. Cuando vio que Marco daba un paso adelante, desafiante y satisfecho al notar el miedo de la niña, esta dio a su vez un paso atrás, quedándose con la espalda pegada al tronco del árbol. En ese momento, Alma apretó tan fuerte a la muñeca que sintió entre la goma espuma que cubría el torso de Gema algo que parecía un botón. Lo apretó y para su sorpresa y la de Marcos aquella lisiada muñeca comenzó a emitir una música que a ambos le resultó conocida. Era La Bien Rose, una canción que Doña Nati siempre le canturreaba a Alma Mientras se paseaba por la habitación de la residencia Con una boa de plumas rosadas Marcos recordó la melodía Que sonaba en la caja de música Que guardaba en su mesita de noche como un tesoro Lo único que le quedaba de su madre A la que perdió cuando tenía cinco años Era la misma canción Marcos salió corriendo para que Alma no le viera llorar La niña salió precipitada hacia donde estaba Luz y le contó lo que había descubierto y cómo. «¿Te das cuenta, Alma?» le dijo Luz. «Gema tenía un talento oculto y lo has encontrado. A veces es necesario enfrentarse a los miedos o a la adversidad para descubrir nuestro potencial, nuestras capacidades más insospechadas». «¿Y tú que pensabas que Doña Nati te había dejado una muñeca del montón?» Esa mujer sabía muy bien lo que hacía. Me hubiera gustado mucho conocerla. Mientras decía aquellas palabras, Luz tuvo la sensación de que Doña Nati le recordaba a alguien. Capítulo 6 Encontró el tesoro porque no se preocupaba por saber dónde se escondía pero si se esforzaba, sin saberlo, por ser digna de encontrarlo. Habían pasado ya dos semanas desde que Alma descubriera, gracias a Marco, el talento oculto de Gemma. La niña se preguntaba si aquella música tendría algún tipo de poder mágico porque no se explicaba la retirada drástica de Marcos y tampoco entendía por qué, desde aquel día el gris de sus ojos se había vuelto más cálido y su mirada había pasado del desprecio a la nostalgia. De la noche a la mañana, el gamberro del barrio se había convertido en un amigo silencioso, cómplice de un secreto que Alma sintió que les unía de una forma que no era capaz de explicar con palabras. Aquella mañana de sábado se despertó temprano, la lluvia golpeaba el cristal de la ventana con intensidad y Alma era incapaz de dormir más con aquel ruido. Decidió levantarse y cuando salió de su habitación escuchó la voz de su madre. Estaba hablando por teléfono y parecía llorosa. Cuando la niña llegó hasta el salón, su madre acababa de colgar y estaba llorando, cubriéndose la cara con las dos manos. Alma corrió a abrazarla y al sentir la presencia de su hija, Ángela se secó rápidamente las lágrimas. Almita, ¿qué haces levantada tan temprano si hoy es sábado? ¿Qué te pasa mamá? ¿Por qué estabas llorando? Ay hija, es que no sé si vamos a poder quedarnos mucho más tiempo en esta casa. Ya no puedo hacer frente yo sola a todos los gastos. Pero tú no te preocupes, que algo se nos ocurrirá. Estaba hablando con Luz y luego se pasará por aquí para ayudarnos a encontrar una solución. Ahora ve a jugar un rato a tu cuarto que voy a preparar el desayuno. Vale mamá, yo también voy a pensar, le dijo la niña dándole un beso, tratando de tranquilizar a su madre. Ángela se dirigió a la cocina reconfortada. El abrazo de su hija siempre había tenido un calor especial que la hacía sentir segura aún en los momentos de mayor angustia y desasosiego. Alma, desde que nació, transmitía paz. La niña regresó a su cuarto y se recostó sobre la cama, estrechándose entre sus bracitos a su muñeca. «¿Qué vamos a hacer, gemita?» le dijo mientras pulsaba el botoncito escondido en el esponjoso torso al escuchar la melodía Alma se quedó adormilada el golpeteo de la lluvia en el cristal se fundía con la cadencia de la rudimentaria versión instrumental de la bien procedente del cuerpecito de Gema Alma sintió un soplo de brisa en la cara y se le erizó el vello del cuerpo Sintió el peso de algo junto a ella, sobre la cama, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Y entonces, un aroma de jazmín la envolvió y entreabrió los ojos para descubrir el rostro de Doña Nati, que sonriente, le decía algo sin hablar. El ruido del timbre de la puerta la trajo de vuelta a la realidad. En su cabeza retumbaban tres palabras. Alma Tesoro y corazón Casi instintivamente abrió el cajón de su mesita de noche y sacó la nota que doña Nati había dejado escrita para ella antes de morir Mi querida niña, recuerda siempre que allá donde esté tu corazón encontrarás tu tesoro Mientras leía una y otra vez la nota se percató de que la melodía que emitía su muñeca estaba sonando distorsionada cada vez más hasta que se paró «Vaya», pensó la niña «se te han agotado las pilas, Gemita» Alma dejó la nota sobre la cama y se dispuso a investigar el mecanismo que su muñeca guardaba en su interior le quitó con cuidado el vestido y abrió el velcro que descubrió en la espalda de su amiga efectivamente Ahí estaba esa especie de cajita que suelen tener los juguetes en las que se colocan las pilas. Abrió la tapa fácilmente gracias a la muesca que sobresalía y vio una pila de la gruesa. Pero junto a la pila, Alma advirtió la presencia de una tapita más pequeña. La examinó detenidamente y de pronto sintió cómo se le aceleraba el corazón. El sueño que acababa de tener cobraba sentido y la nota también. Alma destapó la pequeña cubierta y no podía creer lo que veían sus ojos. El colgante de Doña Nati, exclamó sorprendida, sujetando la cadenita del collar con el pulgar y el índice mientras lo dirigía hacia la luz de la ventana. Ahí estaba, en sus manos aquel colgante que parecía una pequeña bombonera cobriza en forma de corazón, aquella curiosa joya que doña Nati siempre había llevado alrededor de su cuello y cerca de su corazón. A la luz de la ventana, Alma inspeccionó aquel corazón. Podía abrirse como los colgantes portafoto que una vez vio en el escaparate de una tienda de antigüedades a la que un día la había llevado luz. La abrió, convencida de que encontraría una foto antigua. Pero no. Lo que descubrió fue algo más desconcertante. Una piedra incrustada transparente con matices violáceos tallada en forma de corazón. Alma salió disparada del cuarto. En el salón estaban Ángela y Luz, sentadas en el sofá. ¡Mamá! ¡Luz! ¡Mirad lo que he encontrado dentro de la muñeca de Doña Nati! Ángela quedó asombrada por el descubrimiento. Recordaba perfectamente aquel colgante que Doña Nati siempre llevaba en el cuello y que acariciaba con frecuencia. Sobre todo cuando se quedaba con la mirada perdida. Mirando hacia el infinito a través de la ventana o en el jardín de la residencia. Luz se quedó petrificada. Capítulo 7 Un objeto con alma buscará siempre un corazón despierto. Ahora le encajaba aquella sensación que tuvo cuando le hablaban Ángela o Alma de su anciana amiga. Su abuelo le había hablado de aquella mujer. El pensamiento de luz viajó en el tiempo por unos instantes para recordar aquella tarde en la trastienda de la joyería que regentaba su abuelo. Ella tenía 17 años y le habían roto el corazón por primera vez. Su abuelo la consoló como siempre con sus buenos consejos y sus relatos de viajes y tesoros. Aquella tarde le contó la historia de la mujer que fue el gran amor de su vida, un amor imposible. Natividad Rueda, una famosa actriz de teatro de aquella época. Se conocieron en París y vivieron una historia de amor que, como decía su abuelo, solo pueden vivir las personas que tienen el privilegio de experimentar un reencuentro de almas. Luz recordaba con nitidez aquellas palabras y la fotografía de aquella joya que le contó cómo encontró en un anticuario de Montmartre cerca de la iglesia del Sagrado Corazón. Era una joya única, un sencillo corazón de cobre que a primera vista no tenía mayor interés, pero que albergaba en su interior un diamante violeta tallado en forma de corazón. Su valor era incalculable, puesto que el diamante violeta es uno de los más raros y escasos. Por alguna razón, aquel anticuario parisino pensó que la joya era una baratija, una imitación. Un diamante tan valioso no podía estar incrustado en un mísero corazón de cobre. El abuelo de Luz le contó que lo compró sin conocer su verdadero valor. Quería regalárselo a su amante porque se habían conocido en aquel anticuario y ella había sentido algo especial por aquel colgante cuando el joven Nino, como solían llamar cariñosamente familiares y amigos a don Saturnino, descubrió la autenticidad del diamante, comprendió que efectivamente aquel tesoro estaba destinado para su querida Nati, porque solo un alma sensible y un corazón puro como el suyo podrían ser dignos de una joya como aquella. El destino les separó, pero entre ellos jamás murió el amor, porque cuando el amor es real, es, al igual que el diamante, invencible, inalterable. Las palabras de su abuelo resonaban en la cabeza de Luz como si su abuelo se las estuviera susurrando al oído en ese mismo instante. «Luz, ¿te encuentras bien?», preguntó Ángela a su amiga, preocupada al verla tan pálida y ausente de repente. «Estoy bien», respondió Luz recuperando el sentido de la realidad. Es que me parece increíble lo que estoy viendo. Luz les contó la historia de su abuelo y doña Nati y supo claramente que era lo que podían hacer. Le propuso a su amiga Ángela un acuerdo económico para que se diera la joya durante el tiempo que durara la gira de exposiciones de la colección de tesoros de su abuelo. Tenía contratos con varios museos de todo el mundo y eso significaba que iba a necesitar la joya al menos un par de años, tiempo y dinero suficientes para que Ángela se recuperara de su bache económico, deshaciéndose de la hipoteca que se había convertido en una pesadilla para ella. Las tres hablaron durante horas de cómo había sucedido todo y comprendieron que, más allá del beneficio económico, aquella pareja de ancianos les había legado a las tres una lección imborrable. Más allá de las apariencias, cada persona puede esconder en su interior talentos insospechados. Cada persona puede guardar una historia única y sorprendentemente conectada con cada uno de nosotros. Cada persona puede estar albergando en su corazón un tesoro que espera ser descubierto. Solo hay que estar atento y ser digno de encontrarlo. Capítulo 8 la verdad es que si observo, me doy cuenta de que todo ha sido, es y será perfecto, tal y como fue, es o sea. Hoy es un día cualquiera para muchas personas, pero no para Alma. Sentada sobre el pequeño muro de piedra, en su rincón favorito del jardín de la residencia, disfruta de un momento de sol mientras espera a que Marcos, su hijo, Venga a visitarla como cada domingo. Lleva el pelo recogido en un moño y hoy se siente especial porque va a cumplir 80 años. Ataviada con su impecable camisa blanca y su inseparable colgante en forma de corazón, Alma se recrea recordando lo bien que le ha ido esta mañana en la clase de tecnología para mayores. ...y en lo contento que se va a poner su hijo... ...cuando vea lo bien que maneja la tablet que le regaló. Doña Alma, que estaba absorta en sus pensamientos... ...mientras contemplaba una y otra vez... ...las fotos familiares en la pantalla táctil... ...ha dejado de hacerlo repentinamente... ...como si hubiese sentido una corriente de aire... ...o una presencia angelical. Ha levantado la mirada por encima de sus gafas... Y al ver a aquella niñita de ojos azules asomada a la puerta, se ha despojado de sus lentes y le ha ofrecido una sonrisa de bienvenida, tan amorosa, que a la niña le ha parecido que la anciana llevaba toda la vida esperándola. Metáfora de los personajes Alma el personaje de alma representa la parte esencial del ser humano. Es el espíritu, la conciencia, el alma. Es, en definitiva, ese lado intangible que es capaz de observarse a sí mismo. Natividad rueda. Doña Nati. Ella es la rueda de la vida. Representa el ciclo infinito de nacimiento, natividad y muerte. De principio y final de amanecer y ocaso. Gema. Es el regalo que la rueda de la vida le concede a cada alma. La muñeca representa al cuerpo como avatar a través del cual podemos vivir la experiencia humana. Ángela. El personaje de Ángela hace referencia a todas y cada una de las personas que acompañan, apoyan y consuelan el alma en su camino por la vida.